100 mil pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país. Ellos abandonaron, abandonaron la, la sala. Decían ellos que su cliente no podía estar presente en el momento. El Ministerio Público estableció que, que lo había citado, lo había convocado. Y que... Bueno, ya es una situación que lo analizarán cada quien desde su perspectiva. La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso garantía económica e impedimento de salida como medida de coerción a Delcia Rosario de Duarte, propietaria de una finca ubicada en la comunidad de Las Guasumas, Cristino Monegro y Ramón Santos, quienes laboraban en dicha finca. Esto tras querella presentada por Plácido Martínez, quien alega supuesta tortura y tratos infrahumanos en dicha propiedad.